Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video de vocabulario básico de la lengua alemana. En este video aprenderemos en cuántas secciones se distribuye el día en alemán y cómo puedo aplicar esas palabras en una frase. Los kids. Si es tu primera vez en el canal Tonabelira, te doy la bienvenida. Mi nombre es Talia Russell. Aquí nos enfocamos en aprender el alemán paso a paso y aprovechar el proceso del aprendizaje al máximo. Este video va a tener varias informaciones muy útiles sobre vocabulario básico del alemán, pero también ya contiene un poquito de cultura. En Alemania la temática de la hora de la puntualidad, de indicar el tiempo de forma exacta es una temática bien grande, es una temática que también tiene cierta, cierta raíz en la cultura alemana En este video repasaremos en cuántas secciones o en cuántos periodos se reparte un día en la lengua alemana ¿Y cuáles son esas palabras y cómo se pueden aplicar en una frase? El día, el día español o el día en la lengua española se distribuye en cuatro partes. Tenemos la mañana, tenemos mediodía, tenemos la tarde y tenemos la noche. La distribución en alemán tiene seis reparticiones, seis secciones, seis periodos de tiempo. Tenemos der Morgen, der Morgen que es la mañana, que es básicamente el periodo de tiempo donde te levantas, tomas desayuno, esto puede tener un rango entre las 5 de la mañana a las 9 de la mañana. Der Morgen. Luego sigue el periodo que en alemán se le da el nombre de antes del mediodía. Der Vormittag. Vor es una preposición y significa antes. Y acá está compuesto con la palabra Mittag, que es el mediodía. Der Vormittag. Der Vormittag. Más o menos es un rango entre las 9 de la mañana hasta más o menos las 11 de la mañana, a grandes rasgos. Después viene der Mittag, der Mittag, el mediodía, der Mittag, que sería el periodo donde se almuerza, se toma el almuerzo y puede ser entre las 12 y las 2 de la tarde, der Mittag. Luego sigue el periodo después del mediodía, der Nachmittag, der Nachmittag. Nach, nuevamente, es una preposición y significa después, compuesto con la palabra der Mittag. Y se hace der Nachmittag, la tarde, der Nachmittag. Y esto sería después del almuerzo, aproximadamente, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, der Nachmittag. Luego viene der Abend, der Abend. Der Abend sería para el periodo cuando ya está el atardecer está bajando la cantidad de luz, está oscureciéndose Der Abend Y finalmente tenemos t Nacht, Nacht que sería la noche, t Nacht para indicar el tiempo, el periodo donde ya está oscuro, donde ya no tenemos luz que depende un poquito de la temporada del año puede tener un rango entre las 7 de la tarde o las 8 de la tarde y las cuatro de la mañana. Si se fijan, todas estas palabras, todos estos sustantivos son de género masculino. Tenemos der morgen, der vormittag, der mittag, der mittag, der nachmittag, der abend. Y finalmente sigue un sustantivo que es de género femenino, que es die Nacht, la noche. Die Nacht ahora cuando aplicamos una de estas palabras dentro de una frase vamos a siempre requerir de una preposición siempre vamos a tener un, co un contexto donde queremos indicar en la mañana pasa tal cosa al mediodía hago tal cosa en la noche en la tarde siempre necesitamos tener una preposición para todas nuestras palabras que son de género masculino la preposición que vamos a utilizar es am Vamos a decir am morgen, am vormittag, am mittag, am nachmittag y am abend. Pero para nuestra única palabra en congénero femenino necesitamos la preposición in y tenemos in der, Nacht. in der Nacht. Veamos esto ahora cómo funciona en una frase para poder imaginárselo un poquito más fácil. Zum Beispiel: Am morgen. Frühstückt Felix. Am Morgen frühstückt Felix. En la mañana Felix toma desayuno. Am Morgen frühstückt Felix. Sigue el periodo del antes del mediodía. Am Vormittag. Am Vormittag arbeitet Felix. Am Vormittag arbeitet Felix. Por la mañana o durante la mañana Felix trabaja. Am Vormittag arbeitet Felix. Mediodia: am Mittag macht Felix Pause. Am Mittag macht Felix Pause. Al mediodía Felix hace una pausa. Am Mittag macht Felix eine Pause. Después del mediodía der Nachmittag. Am Nachmittag geht Felix in die Stadt. Am nachmittag geht Félix in die Stadt. Por la tarde, Félix va al centro o va a la ciudad. Am nachmittag geht Félix in die Stadt. La tarde, tarde. La tarde cuando ya está oscureciendo. Am abend. Am abend geht Félix mit Eva ins Kino. Am abend geht Felix mit Eva ins Kino. Por la tarde, Felix va al cine con Eva. Am Abend geht Felix mit Felix. la Kino. en la Y en la periodo en la Nacht, en la Nacht, en la Nacht, en la Nacht en la In en la schläft en por la noche o en la noche, Félix duerme. In der Nacht schläft Félix. Un mini paréntesis acá para hacerse una idea y ver la frase en, en comparación. Podemos decir am morgen, frühstückt Félix. Y también podemos decir Félix frühstückt am morgen. Invertimos un poquito los elementos y el elemento de indicar la información de tiempo cambia su posición después del verbo. Eso es un pequeño paréntesis para ya haberlo visto una vez y para tener claro no siempre tengo que colocar la información de tiempo al inicio de la frase. También la puedo cambiar de posición. Con eso ya entendiste que la distribución del día en alemán tiene seis periodos, tiene seis secciones. Cinco de ellos tienen género masculin, der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag und der Abend. Finalmente tenemos la última sección, la noche, que es de género femenino, die Nacht. Y además, aplicando dentro de una frase, necesitamos acompañar estos sustantivos de una preposición, la preposición que necesitamos utilizar de, para las palabras con género masculino. Es am, am morgen, am vormittag, am mittag, am nachmittag, am abend. Y para nuestra palabra con género femenino necesitamos la preposición in, In der Nacht. Con eso ya pudiste agregar nuevo conocimiento a tu conocimiento básico del alemán. Espero que te sea de mucha utilidad y me alegro vernos en el siguiente video. ¡Hasta la mal!